Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arranco la grabación de este contenido por segunda o tercera vez porque estoy seguro que este vídeo marcará la diferencia, marcará el nuevo rumbo uh, del proyecto Armaga Fx a partir de ahora. Después del último vídeo que hemos publicado hace una semana o así, eh, donde comentábamos un problema, una cosa bastante delicada sobre el ratio de abandono de los alumnos que terminan nuestra formación, se nos ha pitado literalmente el correo de los comentarios, de los mensajes de los alumnos. De hecho, si no has visto este vídeo todavía, te recomiendo echarle un vistazo, te lo voy a dejar por aquí en la tarjeta. Y antes de nada, dar las gracias a toda la gente que se involucró. Eh, sobre todo nos han llegado um, muchos mensajes diciendo que es normal ¿no? que la gente lo deja y que tampoco nosotros podemos responsabilizarnos de que todo el mundo lo, lo lleve a cabo. Eh, también nos han llegado bastantes eh, mensajes uh, diciéndonos cosas muy bonitas eh, de los alumnos que estaban muy contentos eh, remarcando las cosas que estamos haciendo bien dentro de nuestra formación y que deberíamos de seguir haciendo. Uh, te voy a dejar por aquí alguna captura de pantalla para que también puedes verlo. También ha habido algunos ex-alumnos que nos han comentado, que nos han dado alguna, alguna opinión interesante sobre puntos concretos en la formación que deberíamos mejorar. Vale, hemos, eh, los hemos apuntado y a partir de la, de la próxima convocatoria que arranca en septiembre eh, nos pondremos las manos ahora para, uh, para, para, para poder mejorar estos, eh, estos puntos. Tengo muchísima suerte de trabajar uh, en Armaga Fakes en un equipo de gente inconformista, así que después de recibir todo el feedback, después de hablarlo en una serie de reuniones que, en, que estamos haciendo uh, a nivel interno, hemos decidido dar un golpe en la mesa y no quedarnos con los brazos cruzados, sino, es que se me ha quedado hasta el micrófono, eh, y no quedarnos con los brazos cruzados viendo ¿no? que tenemos este ratio de abandono, sino a uh, ver cómo podemos mejorar este aspecto en esta formación. Desde que he lanzado el curso de Armageddon en 2015, no hemos parado de, después de cada, prácticamente cada convocatoria, implementar y mejorarlo, ¿no? añadir algunas cosas nuevas, quitar algunas cosas que veíamos que no funcionaba y uh, siempre ¿no? nuestro foco siempre ha sido de mejorar nuestro producto, de ver cómo podemos ayudar a nuestros alumnos para que se conviertan en trendes rentables. Pero lo que vamos a hacer a partir de ahora uh, es dar una vuelta a la idea del proyecto dar una vuelta a los contenidos que tenemos subidos en el campus dar una vuelta a cómo organizamos nuestro uh, formación vale porque nos hemos dado cuenta de que realmente nos enfrentamos a un desafío didáctico es decir no es que no es suficiente que uh, que tú seas rentable o que tengas un sistema ganador sino que puedas explicar este sistema no puedes hacer que otra persona lo puede adoptar y que puede llevarlo a, a cabo con éxito y nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas de, de, de en tu sistema en, el, en, en, en una estrategia de trading hay, hay muchas cosas de intuición ¿no? hay muchas cosas eh, que estás haciendo de manera inconsciente porque ya tienes experiencia de haber hecho 10.000 operaciones ¿no? o de haber pasado 10.000 horas eh, operando esa estrategia y sabes perfectamente ¿no? algunas cosas que son difíciles de plasmar en una formación. O sea que en realidad el verdadero reto no es solamente saber pasar, transmitir la información sobre tu estrategia, sobre las cosas que deberías hacer uh, al alumno, sino hacer que el alumno sea capaz de entenderla, sea capaz de, de seguirla, ¿no? que esté motivado que uh, obligarle ¿no? a que trabaje, obligarle a que empiece a tener esos primeros y esto lo hemos visto en otras convocatorias, ¿no? en cuanto el alumno empieza a tener los primeros resultados eh, se anima, o sea que ¿no? invierte más motivación y lo está haciendo cada vez mejor y mejor, entonces eh, hay muchos más retos que a lo mejor no estamos viendo y digamos que no es algo habitual dentro del sector Uh, y que deberíamos donde deberíamos poner el foco, mejorar y trabajar con ¿no? mucha más trabajar, trabajar con, con, con mucha más atención. Eh, además es verdad que la publicidad dentro del sector de trading ha hecho mucho daño. Tenemos a, a, bueno, hemos visto ¿no? grandes lanzamientos de anuncios que no dejaban de bombardear por si eh, reproduces ¿no? algún vídeo que tiene que ver o no con el tema de, de trading y hay mucha promesa falsa, ¿no? hay, hay muchos anuncios que nos intentan ¿no? A hacer creer que esto lo del trading es, es tan fácil como invertir pues, unos, pocos, unos pocos euros o dólares ¿no? y sin saber prácticamente nada en muy poco tiempo, pues convertirte en un trader uh, ganador o que con, con muy poco capital puedes conseguir grandes ganancias, ¿no? las cosas que no tienen nada que ver con la realidad y me alegra de saber y es lo que también nos comentaban en, en, en, en, en el feedback, del, en el, en el vídeo, en los correos. Eh, me alegro de que dentro de Armagafx hemos sabido llevar bien esa parte de comunicación desde, desde un principio, diciendo las cosas uh, como son, eh, diciendo realidad, siendo transparentes. La verdad es que estoy muy orgulloso de eh, con, con, ¿no? con dónde llevamos todo, todo, el, todo el proyecto hasta, hasta ahora. Eh, y mucha gente, ¿no? Nos lo estaba comentando, pero creo, creo que ha llegado el momento de ir más allá. Armaga FX se ha convertido para mí en un proyecto muy importante, un proyecto al que he dedicado uh, mucho tiempo de mi vida y mucha ilusión. Por lo que quiero, uh, quiero que seamos una academia a la cual la gente tiene cariño, ¿no? la cual, que, que la gente está realmente agradecida ¿no? por, por haber... Uh, pasado por, por, por, por nuestra formación, realmente que la gente salga contenta y un proyecto que de verdad deje, deje una huella, de, deja una, una marca en el sector. Por tanto, como digo, he decidido, hemos decidido, entre el equipo y yo, uh, marcar, hacer un alto en el camino y replantear muchas cosas a partir de ahora, uh, uh, implementar estas, estas mejoras, estos cambios. Eh, de aquí a la próxima convocatoria que arranca en septiembre. Eh, llevamos ya uh, un par de semanas haciendo reuniones internas para, uh, para ver qué ideas nuevas podemos implementar, las cosas que a lo mejor se han quedado algo obsoletos y deberíamos quitar de la formación. Eh, estamos dándole una vuelta a todos los contenidos que tenemos en el campus, estamos extrayendo y pensando eh, las ideas que mmm, tanto en nuestra propia experiencia como eh, de los alumnos que hemos mentorizado eh, anteriormente que, cuáles son las, las, las cosas que mejor, ¿no? mejor rendimiento nos han dado que, mejor, que se han desembocado en mejores resultados para nosotros o para los alumnos para que podamos ¿no? A plasmar toda esta información, toda esa experiencia en una nueva formación y que tenemos dos meses por delante para poder hacer eso. Hemos desarrollado un, una piscina, un pool de ideas, no sé cómo se dice en, en, en español. Digamos una tabla de Excel donde a lo mejor puedo poner incluso esta tabla por aquí con, con, difuminando alguna, alguna idea que tenemos por ahí. Y eh, las cosas que queremos implementar y cambiar y mejorar de cara a la próxima convocatoria. Como digo, esto va a ser un cambio de dirección para ARMAGFX. No voy a decir que, es, que va a ser un cambio de, de foco. Porque nuestro foco siempre desde el principio ha estado en hacer, en crear una mejor experiencia didáctica para los alumnos. En hacer que nuestros alumnos de verdad aprendan, aprendan y salgan de nuestra formación sabiendo perfectamente ¿no? el camino que tienen que hacer hacia la consistencia y rentabilidad. Digo el cambio de, de dirección porque además de hacer uh, grandes cambios a nivel producto y volcarnos muchísimo más a partir de ahora, con los alumnos, los dos meses que tenemos por delante, vamos a eh, vamos a, a estar enfocado en, en hacer estos cambios y con los alumnos de la training team que están haciendo, que siguen en, con el servicio, que es un servicio o digamos es una atención que prestamos a, a los alumnos con los que operamos en vivo nuestro sistema una vez termina la formación, vamos a seguir haciéndolo y vamos a intentar a partir del, de este mes y sobre todo a partir de septiembre porque tampoco se puede operar mucho ahora en verano, hacerlo mucho mejor. Eh, os digo de cambio de dirección porque vamos a cambiar también muchas cosas a nivel de, de, de imagen de la, de la marca. Vamos a cambiar la letra de Fx. Eh, he puesto estas letras del mercado de Forex. Bueno, es una larga historia, pero al día de hoy estas, eh, esta, esta abreviatura no, no tiene nada que ver porque nos dedicamos a impartir y hacer scalping de order flow. Uh, con las herramientas de volumen y el overflow uh, en el mercado de futuros. Por tanto, vamos a quitar las letras de FX. A partir de ahora, actualmente somos Armaga, ¿vale? Y vamos a, eh, los, los dos meses que tenemos por delante, vamos a volcarnos en hacer estos cambios que estaba comentando gracias a vuestro feedback. Volcarnos en eh, ver las cosas que podemos mejorar en, en, en la Trading Team, en nuestra formación. Vamos a hacer estos cambios a nivel de marca. Pa, porque mmm, nuestra idea uh, realmente es, es que no voy a decir que queremos hacer el mejor curso de Scalping porque los traders siempre nos flipamos ¿no? con eso de, de ser los mejores, de hacerlo mejor, de no sé qué, de no sé cuánto, pero me gustaría, me gustaría y ojalá haya más formadores, ojalá haya más academias que puedan ofrecer o que tengan el foco puesto en lo que voy a decir a continuación, me gustaría crear un curso de trading en el que puedes confiar plenamente y sepas que si dedicas el tiempo, si uh, estás atento y estás presente en todas las sesiones, si entregas las tareas prácticas, ¿no? si las hay, si sigues los pasos que te decimos, si tienes la capacidad y el tiempo de practicar y ganas de hacerlo, lo vas a conseguir haciendo. Um, no sé cuánto tiempo nos va a llevar Conseguir esto con nuestros alumnos, no sé lo que nos va a costar, pero cueste lo que cueste, vamos a luchar y vamos a estar, como digo, a mil por ciento, vamos a ir a por todas para que, joder, para, para, hacer, que, que, que esto, para, para hacer que esto suceda, ¿de acuerdo? No tengo ahora mismo el listado completo, no voy a decir las cosas que a lo mejor vamos a cambiar luego, de las cosas que vamos a mejorar. Como digo, tenemos dos meses por delante hasta la convocatoria, de septiembre, la convocatoria que arranca en septiembre para pensar los cambios que vamos a hacer, ¿no? Y digamos poder decir estos cambios públicamente, que nos gustaría realmente nos gustaría hacerlo. Eh, pero en cuanto las sepa, os las voy a decir, a lo mejor subiré algún contenido, a lo mejor emitiré algún directo o alguna story por, por Instagram, así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que no me haya ex extendido demasiado, eh, espero que este vídeo uh, de verdad marque la diferencia no solamente a nivel de dirección de imagen, sino en resultados que tienen nuestros alumnos, como digo, si ya estamos haciendo lo mejor, dar otra vez las gracias al feedback que nos habéis enviado a los, los alumnos, ¿no? Que las cosas que, bastantes cosas bonitas que, no, que nos habéis dicho. A partir de ahora vamos a tratar y vamos a hacer todo lo posible para que, para que esto realmente vaya a más. Y cuanto más alumnos ¿no? eh, realmente puedan uh, compartir sus historias de éxito aquí en los contenidos que subimos en, en, en, en, en YouTube o las entrevistas, ¿no? Que, que tenemos también algunas entrevistas y muchas más entrevistas que a lo mejor quedan por venir en nuestro canal de YouTube. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. De hecho te voy a dejar por aquí alguna entrevista con algún alumno nuestro, ¿no? que, para que puedas ver el feedback en primera persona. Y nada, eh, espero verte en un próximo contenido. Dar el like, el vídeo, si apoyas esta iniciativa nuestra. Déjame un comentario por si quieres comentar o aportar alguna idea de las cosas que podríamos mejorar. Y nada, espero verte en un próximo contenido. Un saludo. ¡Chao, chao!